Cuando hablamos de éxito, generalmente se relaciona con lo económico a veces. Y bueno, yo siempre hago esta comparativa, ¿no? De cuando uno ve la naturaleza abundante y, y ve que un árbol o una planta entrega cantidad de semillas la naturaleza nos da una satisfacción tan enorme en lo que nos entrega, que realmente nos ponemos a pensar, ¿dónde está realmente eh, el éxito de las cosas si no es en esto? ¿No? O, ¿O qué nos han dicho que es la vida si no es esto? También se relaciona con esto. ¿De ¿Cuánto cuesta vivir? ¿Cuál es el costo? En casos de departamento, Porque que vive al lado tuyo, su bien común eh, puede ser muy distinto al tuyo pero cuando uno eso lo traslada a habitar en naturaleza, ¿no? A comunidades que habitan en espacios eh, naturales, se unifica el bien común, se unifica, como decía Rocío, esto de, bueno, cosechar la manzana, esto de juntar la leña y eh, yo el éxito lo empecé a ver en cosas pequeñas y sencillas. Pero cosas pequeñas y sencillas que tienen impacto a largo plazo. Ahí es donde empecé a ver el éxito. Y eh, suelo, soy, soy muy recurrente con la idea de ver el éxito en el trabajo útil. Como esto de, de, de cada cosa que uno hace eh, tiene una o varias funciones o varias utilidades eh, y responde a... To, a a otra, digamos, esto es como una cadena de proceso cada trabajo que uno hace, eh, pero bueno lo veo así desde, desde la permacultura y lo veo así desde el diseño, eh, y esa abundancia y diversidad de productos, ¿no? porque la permacultura nos enseña a, a, a, a cosechar una diversidad, a cultivar una diversidad de productos, no un único producto, porque ahí es donde el único producto sigue este patrón en donde me dedico a una sola cosa y con eso tengo todo lo demás. Pero bueno, cuando falta esa única cosa, no tengo todo lo demás. Eh, y de ahí saco madera o de ahí saco leña. Y espero, espero el tiempo que tengo que esperar para que eso vuelva a renovarse. Puedo mantener así mi, mi generación, la que viene y la que viene, eh, con, con esa práctica que es renovable ahí es donde yo veo lo infinito también lo que digamos hay distintas escalas siento siento yo a la hora de analizarlo como vemos esto es una economía circular a nivel núcleo núcleo familiar o a nivel local eh, donde bueno la lógica es eso, es entender que la economía es intercambio de materia y energía y, y que hoy actualmente es un proceso que lo único que hace es convertir, convertir materias primas en basura y convertir valor en residuos. Eso es completamente disfuncional y, y es comple va en, completamente en contra de cómo funciona cualquier sistema eh, natural La economía, entendiéndose como eso, como un, una especie de metabolismo productivo que transforma eh, materia en basura, porque es lo que al final termina siendo, eh, es como realmente un metabolismo que funciona mal. Porque además es parte de ese sistema natural. El problema es que hoy la economía no se entiende como parte de ese sistema natural. La economía se entiende como si pudiera funcionar aislada como si pudiera seguir sus propias reglas, como si pudiera crecer para siempre eh, y funcionar de forma lineal. Y entonces aparece un poco la economía circular como paradigma, digamos, rupturista. Y acá me parece que está bueno entenderlo de esta forma, digamos, como un paradigma rupturista que plantea realmente cambiar la forma de funcionamiento de la economía. Porque si no lo entendemos de forma rupturista, es lo que yo creo, va a quedar su, eh, como optada por, por la economía normal simplemente como una forma de reciclar cartón, reciclar plástico, hacer ecoladrillos ladrillos y, y no cambiar nada de, de fondo, de raíz. Entonces, un poco cuando hablamos de economía circular eh, estamos haciendo mucho más énfasis que en la, en la parte final que es cuando ya diseñamos todo mal, usamos todo, lo tiramos, lo descartamos y después decimos bueno ahora hay que reciclar esto utilizarlo Eso es como el último de los pasos. Eh, lo, lo, lo importante es evitar llegar hasta ahí. Y entonces, un poco la economía circular en nuestras vidas también se inserta, creo yo, como decía esto, de las distintas escalas. Esta sería como la escala más macro, más grande, digamos, la economía como sistema. Pero en nuestras vidas, creo yo que es, también nuestros ámbitos de influencia donde podemos hacer algo, eh, es ver cómo podemos circular lo mayor posible eso, la energía que nos abastece. Bueno, eh, la industria de la moda, como moda en sí misma, está basada en como el pilar del fast fashion, que es un poco lo que decía Juani, de que tomo un objeto, lo uso y lo desecho. Que es, en realidad, el, el gran problema que tienen un montón de industrias. Podemos hablar del plástico de un solo uso, podemos hablar de un montón que siguen como con esa línea de que tomo algo, no me importa que, de dónde viene, qué consume para llegar a ser lo que es en mis manos, cuántas manos pasaron por ahí, la energía que habitó ese objeto, lo uso y lo desecho. Entonces el supra reciclaje nos viene a hablar de que eh, reciclar eh, muchas industrias hablan de reciclaje o de, hasta incluso de biodegradable, en donde eh, pareciera que eh, la energía de volver a cargar de sentido ese objeto está puesto en el consumidor. Yo hago una caja que es reciclable, entonces supongo que quien usa esa caja lo va a reciclar. Eso como primer paso del reciclaje. Y eso nuevamente tiene que ver con que eh, necesitamos cargar este sistema que de alguna manera supimos construir y contaminar de procesos circulares en donde yo puedo asegurar el origen de este objeto, lo voy a transformar, voy a evitar su significado, lo voy a dotar de valor, de mis valores, ¿no? De estos valores que hablábamos antes que tienen que ver con este éxito invaluable. Por lo tal, quien llegue a tener este objeto en sus manos, va a vincular su biografía con la biografía de este objeto. Y ese objeto no va a llegar a desecharse jamás. Supra reciclando un objeto, supra reciclando un concepto, y entonces ya no estoy solo reciclando una cosita. No estoy agarrando tela y haciendo, eh, no sé, un ladrillo. Eh, después también en, en el reciclar también, a diferencia del reciclar veo que eh, desde el reciclaje hay un, un enfoque en esto que hablaba Mariano, del de trabajo útil y el descenso energético, porque la energía que ocupo es poca y lo cargo de muchísimo valor. Eh, estoy ahora como bastante metiéndome en este mundo de, del plástico de un solo uso, y cómo podemos intervenir, porque me parece nefasto todo lo que está pasando de la misma manera que abordé el textil, ahora me está llamando la atención el plástico, porque el 90% de la industria de la moda produjo plástico desde los años 70 hasta ahora. Eh, como para que se den una, una noción así como dimensional, se tiran 16 camiones de basura textil por segundo en el mundo, Wow. La industria del algodón eh, consume el 25% de agua potable disponible para todos. Un kilo de algodón consume el agua que vas a tomar en dos años y se produce por persona en el mundo, en monocultivos enormes, que además demandan el 40% de los agrotóxicos mundiales solo para producir 16 remeras de algodón para cada persona al año. Tampoco consumimos 16 remeras de algodón, pero es como se produce hoy. Entonces, eso a mí, para mí, fue un detonador, el incendio que hubo en Patagonia, en el que vivimos como mesas de ropa donada, descartada en el costado de la ruta. Y, y entonces dije, wow, ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde viene mi ropa? ¿De dónde viene este textil? Eh, ¿Por dónde pasa todo esto que yo estoy consumiendo para jugar a los colores? Mm. ¿Por qué voy a pedir que se haga más para que yo pueda hacer? ¿Por qué le voy a pedir a la industria del algodón, más producción de algodón, para hacer prendas de algodón, si ya hay eh, no sé, cuatro o cinco generaciones de algodón construido para todos nosotros cuatro o cinco veces. El suprarreciclaje viene a tomar del reciclado sí. eh, aprovechar un desecho. Sí. Y le suma que vamos a tratar de, de utilizar este desecho con la, me la menor cantidad de energía y lo vamos a, a dotar de otros procesos que tienen que ver más con llenar de valor este objeto y dejar de consumir en masa porque no necesitamos un millón de prendas, por ejemplo, ¿no? Con algunas increíbles estamos bien, entonces volver a tomar ese modelo en el que lo invaluable, nos llenamos de eso. Y entonces ahí empieza a tramarse todo lo que veníamos hablando hoy del éxito, del descenso energético, de lo suficiente, de lo útil. Sí, y los autos, autoconocernos, saber eso, cuánto peso llevamos en el cuerpo de ropa, no sé, no no, no son preguntas que nos acostumbran a hacernos, es como que tienen que haber disparadores <risas> para esas cosas. Primero, esta autosuficiencia te llama porque primero sale de uno, o sea, es esta cuestión de Responsabilidad personal ¿Sí? Soy responsable De mi vida y de todo lo que me rodea Esa es como la primera Aceptación Entonces acá es donde La, es donde la interdependencia y la responsabilidad Personal, este yo Que dice Che, necesito a través de hábitos Y de formas y de costumbres Cambiar Digamos, eh, esta forma Que tenemos de relacionarlo Relacionarnos, no solo con nosotros Sino con la naturaleza Analizar por qué procesos había pasado Cuando, cuando busqué Esta autosuficiencia O cuando busqué esta interdependencia eh, Y me había dado cuenta Como que había tres, tres esferas Centrales Que pasaban Una por la lógica, ¿no? por el pensamiento Por el razonamiento Que tiene que ver con lo que estamos practicando Que es la de observar los ciclos y las actividades del lugar a donde iba a ir, comprender sus estaciones, o sea, todos sus cambios, eh, buscar, cual, buscar bien, eh, poder analizar en dónde estaba el orden y confort mío y de, y de la familia, y siempre todo esto buscarlo a través de la efectividad, o sea, que todo lo que haga sea efectivo, a través de la eficiencia, o sea que sea eficiente y que y sostenible también en el tiempo y en lo económico, pero lo económico desde esta cuestión eh, administrativa como esto de eh, hacerlo con menor esfuerzo también eh, La otra esfera, la de la supervivencia es como, como eso, pensar la supervivencia como primero como una actividad de, de, de gozo ¿no? como una actividad de, de diversión, digamos uno está ahí eh, eh, llevando esta vida eh, pero como una aventuranza, ¿no? como una aventura pero también pensar cuál es la supervivencia del sobrevivir y bueno, ahí es donde vienen estas cuestiones de como hablamos antes, las reservas eh, eh, bueno, las, las conservas, ¿no? de alimentos eh, comprender cuál es el consumo anual Conociendo el alimento que consumís y la cantidad por año, te dice también cuál es el lugar que podés habitar. Es como que si yo tengo que pensar en ir a, a, hacia la naturaleza o ir hacia otro entorno, primero tengo que pensar qué consumo. Porque si me voy a un lugar en donde conseguir el, el, el tomate o, o conseguir las algas nori, es, es complicado está bien, uno siempre puede adaptar la dieta eso, eso es así y que de hecho uno lo hace adapta la dieta a lo, que, a lo que está en el lugar pero está bueno como eso cuál es mi alimento qué es lo que más consumo qué es lo que más necesito ir hacia eso porque así uno ahorra no solo en el producto sino que ahorra también en el costo de transportar ese producto ...y tiene menos, menos chances de que de pronto ese producto se acabe. O sea, con el arroz, ¿no? Todos comemos arroz, pero de pronto... ...el arroz está lejos de nuestra esfera de la posibilidad de producirlo. Eh, y yo en Patagonia más todavía. Entonces de pronto me estoy empezando a dar cuenta que la cebada... ...puede ser mi arroz y que hasta puedo cultivar cebada. Entonces, de pronto si yo lograra... Cambiar ese gasto que yo tengo con el arroz, que viene de, del norte de, de monocultivos y como que hasta termina siendo perjudicial, ¿no? Si yo cambio ese gasto de arroz por, de pronto, un producto que yo puedo cultivar o que puede cultivar mi vecino y abastecerme de eso, voy a empezar a ver el ahorro, no solo en la billetera, sino que también estoy practicando ese descenso y estoy practicando ese cambio que necesito.